Eh, ¿Qué me Puta, no lo entiendo. Música chilena. Ya de alguna época en específico. Perdón, lo. lo no. no, yo. Puedo en leer? General, O la música chilena all, hoy. All all el, time. Un gran tema es la música chilena hoy. Porque no sé nada de música chilena. ¿Verdad? Hace muy poco. Me carga, me carga. poco, muy poco. Marcianeque, Paloma Mani Pero ¿qué viene de Marcianeque? No está bien. Me pasa, me pasa con el con el trap sobre todo que está bien, mueve, muevo la patita y tienen propuestas musicales interesantes. Pero la letra es muy gene. Las letras son muy giles. Las, las rimas son muy básicas y el contenido en sí siempre es muy tonto y siempre siempre ¿por qué, lo, weón, ¿por qué siempre tienen que ser buen exitosos, weón, bacanes? Weón, ¿por qué siempre tienen que ser locos que te están mostrando el, el, el, la tocha ahí para huevón, el mate, a ver esa agua tiene, igual pues, vende pues, Sí sé, sí sé, sí, pero no todo el mundo como la droga, como a la droga, sí. sí. Tiene que ser muy como muchacha ¿no? Porque no tengo Pero pero la propuesta estética, ¿por qué no? Siempre es muy de ganador. a mí eso me aleja, video, video, Video que yo veo, weón bueno, de Marcane que está duro. Sí. Seguro no, que es, sí. <ríe> está ganando la bueno. Estoy, además que la tuzy es bonita, pues entonces. La, tussi? Tussi? la La tuzcy es la, la droga de hoy, pues, compadre, no está actualizado no, no, me cagaste nadie, con la tuzcy. Nadie ¿La jala, tussi? nadie jala. Ahora todos tu No, no sé. Ah, es tussi. no sé, si se dice jala, es tu... está prohibido. No, pues la tuzcy es como un polvillo rosado. Ya. Intenso, rosado intenso. Y ¿Cómo ha que... sido tu experiencia con él? <ríe> Eh, no lo puedo decir pero porque, de la porque de la... mi, re, mi rehabilitación me prohíbe hablar de eso, no te la ha sido la <risa> no, no, puta que he probado dos veces nomás. <risa> pero que mi, mi mamá no se entera eh, eh, principalmente. Buena. No no no eh, eh, creo que es una mezcla de anfitas, saque y otras y otras cosas. Por ahí. Ah qué rico. la ahí te sentí claro. Eh, que sí, creo, que te, creo que te sentí el rey del mundo después de. Eh. Sí, verdad? No no sé no sé no, no. El sí, bolón yo, es que el el, el bolondador bueno las pastillas de cip sí y todo pero. Pero claro, así como, así como, como la, música, la música evoluciona, las drogas también van a evolucionar. Pero es como la ligación, si tú lo pones como la ligación de la música con la droga toda la vida, ¿no? En su nivel más sí. criollo yo sí, claro, pero es como más frontal. El loco más... le da bien, se hace pico para tener el sí, pobre. Sí, sí, está viviendo una vida rockstar Ahora yo creo que en cualquier momento se nos muere, Valleneque. que, que, sí, que está... está. Sí, ya yo lo, Yo hasta en talla lo he visto duro, sí, no, no, weón. No se hablan no, en serio, weón. Sí, <risa> no, yo también, weón. Ser... <risa> <risa> <risa> bueno, está estaba está estaba weando con una cuadra, unos yates, weón. No sé qué video está grabando y estaba weando en una mina, no sé ah. qué estaba haciendo. ¿Y el loco uh, no mueve los brazos, güey? Sí, güey, el mío no y sí, es como... Ahí me adelanta, el loco Sí, se, yo, yo cuando iba a los copi, güey, a, a comprar pan. Eh, <ríe> veía a, a, a mucha gente así, veía mucha gente así. Pero, bueno, me recuerdo eso. Uh, uh, Mucho marcianés que hay. No, yeah. oye... Oye, cómo le ha ido al, al, al, al, al, al, al, al, al... ¿Te ha ido la gente de la maravilla? No, no, ya cerrado. <ríe> que el pan, deje el pan, deje el pan. me hacía mal, me hacía mal. Sí, pendía por mal <risa> La La harina estaba mala, la harina. No <risa> era, era integral, no era integral como yo quería. Yo quería. No, no, no. Pero yo sí. La música, puta, yo lo que sé, de música. ¿De no? música de hoy? No, yo sé harto. Ah, no, no, amigo, música yo, chilena yo, hoy, mucho. pero. Ya, no, espera. ¿Música chilena hoy? pero que no sean ningún nombre antiguo o sea, yo sé que los jaivas de repente están sacando algo por ahí o los o dos de los tres están no sé moviéndose algo ya yeah, pero ni no un bueno ¿Qué y la ley y ley, no. la ley peor la ley sí. sí. ah la ley, la ley, o sea, bueno a todo esto es buen tema también es el rollo de por qué sé, siempre ¿cuartices? no porque siempre tiene que haber e e grupos rivales pues entonces, vale, tres, ¿pero es que en ese momento es que Eran era como rey. los tres o la ley no? que, Ya, pero te ¿Qué puedo pegar ese bueno. Porque, a ver, ah, porque pasa Es como los pisioneros con Sosterio Son dos bolas totalmente distintas Un gol bueno que le gusta a Sosterio, no le gusta la ley No le gusta, no, gusta Le puede pisiones. gustar la ley, le puede gustar Lucibel Pero no le gusta No, me no le sé, gustan los pisioneros Sí, porque vale una carga Como... Ejemplo, a igual es más light. ¿Pero no puede convivir eso? A, esa es mi pregunta A, a, ¿A nosotros, los a nosotros no, los que nos sí. gustaba Los tres y la, la ley, ley a la vez sí, sí, Éramos súper discriminados claro. por todos los grupos ¿Qué, qué grupo te gustaba? La ley y los tres a la vez en todos lados yo quería mal sí, en toda la fiesta me, carg me cargaste puta bueno que me dijeron ay pero cómo le puedo a cortar los grupos si sí, sí. y, y, nah, bueno, y yo defendiendo la música es. es que la música es vida y la música, <risa> sí, la música <risa> los une sí, no no no, que esa cosa, no, no me, me gusta la ley debo decirlo a todos mis ¿todo amigos por favor porque si no después quizás, quizás, yo, quizás, quizás yo los tres yo escuché la discografía no recuerdo si entera pero eh, puta que el grupo van fuera bueno? si sí, no aquí no, no si sí, bueno, se descuartizó no, feo porque vi yo, Álvaro Enrique, es que no quería, no sé qué, igual le pasó con el... Yo creo que había un dejo de envidia, igual que el loco, no es que el parra era sí, pero no virtuoso, pero... Era El balerista, bueno, era traerle bueno. Pero a veces nadie lo quería. Pero no, <ríe> sí, <ríe> porque, era, porque comía mucho pan. <ríe> este bueno. Ah, bueno para el pan. Mucho pan, mucho pan. Mucho ah. pan. Y, y hablando, hablando de los tres, de muchos... He escuchado historias de los... Sí, sí, no, no, todo lo que yo diga son copuchas de, de vieja no, club. No, pero pues. yo, yo una vez escuché a un loco en el... ¿Cómo se llama este colegio que hicieron Pico? Que está en el centro. Que una mierda de cuál es que ahora. Instituto Fueron a tocar los tres y weón, creo que, comiendo pan agil ahora el baile. Ah, puta, sí. Bueno. <risa> así, así es la cosa. Sí. No, pero yo la música que yo he cachado ahora, yo escuché música indie, que es como lo que hace el loco. Puta, me puedo fallar, pero yo creo que la música. La música de ahora derivó en lo que es. A ver, yo creo que pero eso, ¿por qué grupo ahora? Es que sí, porque grupo? hay un proceso igual, porque por ejemplo la música del año 70, eh, con, eh, para que te haya una idea, no sé si cachai es pescado rabioso o espineta. Espineta, sí. Pues. Ya, Spinetta tenía un grupo que se llamaba Pescado Rabioso, que era como un grupo de rock, claro. así como clásico, pero de los muy claro. buenos, acá está los Jokers y no me acuerdo qué más. Pero era un grupo, había un buen nivel. Entonces, había mucha copia, pues bueno, eso voy yo. Ya. Mucha copia de lo que venía afuera después llegaba la música los 80, que es como de pech Mode, pero en prisionero o Grupo claro, no de, bueno. claro. de Police, ¿cachai? Vale, vale, de, claro, o de los prisioneros muy de Police, y después, decís tú, pues los 90 llegó esa música a día de todo un poco, ¿verdad? era bacán en ese sentido, sí. en Argentina era como rock, y si no era rockero y un mamazán. Claro. y de ahí, yo caché que, no sé si lo escuché los cantantes, era unos músicos que decían que ese, todos se pasaron como a la música pachanguera. La música pachanguera sí, y tiene una evolución como de años. Y luego porque ya el rock ya como que en sí ya no, no pegaba, hacerte un Pim y la ventana como que nadie. Entonces sabes, quién, fue, quién fue el grupo que marcó ese. ese quiebre. ¿Quién? Chico Trujillo. Sí, Chico, Chico Trujillo. Trujillo, porque Chico Trujillo fue de el más. grupo que pasó eh, la cumbia clásica a la weá así como de, de universitaria, payanguera, pues sí. cachai, y, y cambió la, así, la weá, de hecho configuró un poquito la figura del chileno tropical, y bueno, bueno, la huachaca, la sí. huachaca, que yo personalmente detesto, yo detesto, también, porque con porque toda muy, mi alma, sí, porque, porque me me es muy careta, muy careta, es muy careta, no es real, no es real, <risa> los hueones que, sí, es que andan, que andan presumiendo la personalidad, yo, claro, tengo mucha no. ligación con ese mundo y claro. me afecta mucho, a, a pesar de que la música es muy buena, pero ese fue Chico Trujillo Chico pero Trujillo esa que... fue la evolución, esa fue como eso es chileno ¿cachai? sí, sí pues es claro ¿cachai? eso pero es chileno pero esa característica chilena, claro el, el tomar la cumbia, porque la cumbia clásica ¿no era, es chilena? no, pues era antes que era era este, este caballero que hasta el día de hoy toca Tommy Rey. Tomé Rey, pero... Eso era. Había una, sí, una orquesta súper apretada y como de salón, la weá. Sí, Y tú la escuchabas en año nuevo porque la abuela la escuchaba y toda la weá. Entonces, claro. A ella, no sean, yo me acuerdo que en el 2000, del 2000 había mucha...